Qué tal muchachos el día de hoy voy a hacer el análisis de los ajustes ota como pueden ver muchachos aquí se encuentran las cartas que han sido afectadas o beneficiadas con estos cambios en los ajustes ota lo que sí por comodidad visual les estoy enseñando las cuatro cartas en una sola imagen más no se encuentran actualizadas ahorita ya que todavía en un tapet me parece que le está tomando un poquito de tiempo poder actualizar los stats de las cartas pues bien muchachos entonces vamos a comenzar nuestro análisis con esta cartita de aquí de coste 4 que es una de las más usadas y de las más esenciales Dentro del mazo de Darkhawk con Sabu Y estamos hablando nada más ni nada menos que Rock Slide Y esta carta tiene una doble sinergia y un efecto de control adicional Lo cual lo hace que tenga un desempeño bastante bueno en este masito Las sinergias vendrían a ser con Sabu Ya que al ser una carta de coste 4 va a costar solamente 3 Y la puedes lanzar incluso al final del turno con algunas otras cartas adicionales Y con Darkhawk es que qué va a pasar Que Rock Slide a tirar dos rocas en el mazo del oponente Pues simplemente hace que este Darkhawk se pueda bostear hasta más 4 de poder con esas dos roquitas y ahora el efecto de control es que al poner esas dos rocas en el mazo del oponente hace que se puedan entorpecer los robos también en algún turno donde pueda ser muy crucial para el oponente haber robado alguna carta valiosa, ahora bien muchachos vamos a pasar al análisis de los números de Rock Slide para ver si realmente justifica o no se justifica el hecho que le hayan hecho los ajustes a esta cartita, comenzamos con la popularidad que tiene 10% lo cual es una popularidad bastante alta luego tenemos win rate también de 57% que es bastante bueno y luego tenemos una Verage Cube de 0.39 O sea, en resumen esta carta era una de las más usadas dentro del mazo de Darkhawk Por todas las, las cualidades que tiene que les estaba diciendo Y además tiene un muy buen poder comparado con relación al coste que tiene Entonces, me parece que analizando estas cosas a grosso modo Se ve que realmente eh, la justificación, digamos De esta bajada de poder que le han hecho a 5 de poder no Ahora es un 4 5 actualmente Ya sé que esta carta de acá de repente por ahí le sea como una especie de daño colateral hacia el mazo de Darjo con Savo en sí lo que estaban diciendo acá los desarrolladores es que por esa razón más que todo por ver si podían bajar un poquito el uso de este mazo podían debilitar algunas cartas alrededor para ver si lograba eh, el cometido que estaba buscando el equipo de desarrollo en este aspecto ahora si nosotros para reforzar este argumento bajamos un poquito más para revisar los mazos más populares donde se ha utilizado Rock Slide podemos ver que acá hay muy, mazos muy buenos que tienen gran cantidad de win rate gran cantidad de Average Cube acá podemos ver a Rock Slide incluso presente en mazos de Dino con mezcla de Darkhawk también y Sabu o acá también podemos verlo al Rock Slide mezclado en este mazo también de Black Ball con Darkhawk que es muy popular actualmente y son mazos top eh. no son mazos cualquiera son mazos que están en tier A prácticamente eh, dentro de la, del posicionamiento del metajuego acá también hay otra variante del digamos de Stature también y acá hay otra variante me parece también del mazo de Darkhawk con Sabu pero igual son variantes que de alguna forma funcionan pero en estos dos primeros mazos podemos ver que la presencia de Rock que slide es bastante fuerte y también ayuda a generar como les digo gracias a los efectos que hace y a las sinergias que tiene pues ayuda a generar una buena cantidad también de win rate average cube o sea este esto era muy necesario me parece tratar de habilitar algunas cartitas por aquí que compongan este mazo para ver si es posible digamos que de a poquitos vaya eh, bajando digamos la frecuencia de uso del mazo de darkhawk y no y no se vea tan fuerte como se está viendo ahorita en el tema del metajuego por tanto este ajuste que acaban de hacerse con ciegos ...esperaría un nerf... Y ahora nos vamos con la siguiente carta que le han hecho el ajuste que vendría a ser Encantres. Aquí Encantres sí se mamaron porque le subieron su poder de 4 a 6 viejos. O sea, le subieron una buena cantidad de poder. Y esto hizo de que la gente se descontrolase y comenzase a sustituir incluso algunas cartas también buenas en sus mazos. Por ponerle Encantres ya que también estábamos viendo que había muchos mazos continuos dentro del metajuego. Entonces esto ayudó bastante también a que los mazos continuos bajen un poco. Y Encantres se imponga bastante como una carta que no solamente era buena por su habilidad, sino también por las estadísticas que tiene, ¿no? Así como un Rock Slike era un 4-6, pues lo que han hecho con Encantres también ha sido ahorita reducirle su poder a 1, ¿no? O sea, le han puesto 4-5 en lugar de 4-6. Ahora, si vemos la popularidad de Encantres tiene 17%, o sea es mucho más que Rock Sly, prácticamente es el doble en popularidad, un win rate 57% y una average cube igual al de Rock Sly, estaba generando bastantes resultados buenos y esto hacía, dentro de lo que yo he leído de las intenciones del equipo de desarrollo con respecto a los ajustes que le han hecho, es que estaban viendo que ya la gente le estaba utilizando demasiado y se estaba saliendo de control la cosa y por esa razón le han reducido un punto su poder para ver si eso de alguna forma se regula. ¿no? Incluso dice, sí, o sea, parece que los mismos del equipo de desarrollo Estaban conscientes de que iba a generar, digamos, de que se use más Encantres con esta subida de dos puntos de poder Pero no esperaron que iba a ser demasiado no. Era, fue una respuesta que superó las expectativas del equipo de desarrollo Ahora, si nosotros nos vamos abajo y vemos los mazos en donde se encuentra Encantres Vamos a ver que se encuentran en mazos de Cera Control Por ejemplo, o el Cera Boons que se le dice con hit monkey. Acá tienes también eh, Ceras Encantres También se encuentra en este mazo muy popular también de Stature que es muy muy jugado y mira ve la cantidad de Average Cube que genera con winred es una monstruosidad y acá también estamos viendo pues que Encantress se encuentra en mazos tipo de Asmat también que son mazos tóxicos, hay otro mazo más de Stature, al igual que rock slide estamos viendo que acá hay un patrón verdad, acá hay una conexión a pesar de que solamente Encantres y rock slide se encuentran en un solo mazo a la vez eh, no en este caso en el mazo de Stature de todas maneras estamos viendo que el desempeño de Encantres en otros mazos también está generando bastante winred ya Average Cube, no Sobre, más que todo por el tema también de que hay counters de por medio hay muy buenas buenos mazos con continuos de por medio y Encantres no solamente por su habilidad sino por su estadística que tiene de poder ahorita hace que sea muy usada así que de repente esta disminución de poder que han hecho lo, lo veo al menos desde mi punto de vista Acá que ha sido bastante necesario para hacer de que Encantres sea una carta de repente donde, yellow, donde el jugador que la va a utilizar tenga que ponerse a analizar si va a ser mejor poner encantres ahora con las actuales estadísticas o simplemente poner alguna otra carta que le sea útil, que ayude a hacer sinergias justamente con el mazo que tiene. Porque recuerden que encantres es un counter, ¿no? No es una carta que generalmente va a sinergiar con tu mazo, sino va a ser una carta que va a ir a atacar la estrategia del otro mazo del oponente. Entonces acá ya tiene que valorar si es que realmente con las estadísticas actuales que tiene encantres, pues aún así vale la pena ponerla como una carta counter o reemplazarlo por una carta. No que haga eh, sinergia con el mazo que estás llevando, por tanto el ajuste que le han hecho aquí en Cantres vendría a ser un nerf y ahora muchachos pasamos a analizar el siguiente ajuste, la carta que estamos viendo a continuación es Drax que es uno de los personajes de Guardianes de la Galaxia, acá lo que podemos ver es que en su data al menos en las estadísticas que tiene, tiene 1.3% de popularidad, está bastante bajito, un win rate bastante bueno, decente porque ahora se está jugando en algunos mazos con Nebula y estos mazos están ganando bastante también, y en Average no está nada mal, de 0.25 a 0.39 que hemos visto de las otras dos cartas, pues digamos que no tiene un mal desempeño tampoco Drax con respecto a otras cartas que habían bosteado antes ¿no? en las anteriores ajustes OTA donde tenían un desempeño muy pobre de Average Cube, ¿no? acá al menos está teniendo un buen desempeño de Drax, lo cual me alegra bastante, y si vamos a ver los mazos en donde se encuentra Drax, no son mazos muy jugados por lo que estoy viendo aquí ¿no? Eh, son mazos temáticos más que todo donde se trata de incluir a los guardianes de la galaxia dentro de algunas, de algunas sinergias acá estamos viendo los mazos con nebula donde también vemos a dar débil con profesor x esa sinergia ya se las he enseñado antes acá también podemos ver donde eh, hay otro mazo también donde igual se está utilizando pues con más eh, personajes de guardianes de la galaxia y así no estamos viendo que generalmente este tipo de, de mazo donde se encuentra Drax, generalmente van a ser mazos donde nos traten de asegurar el hecho de poder activar esta carta, de poder activar su habilidad, tanto como las de, los demás personajes de Guardianes de la Galaxia, ¿verdad? Y también son mazos que tienen esta función de lock, ¿no? En este caso de bloquearte ubicaciones para luego tratar de preocuparse en las otras dos ubicaciones que quedan. En este caso tenemos a Tormenta, a Profesor X, que generalmente se, son los, las cartas fuertes del lock, así también como Spider-Man, ¿no? Son muy buenas cartas cartas que van a ayudar a, a generar esa estrategia de lock y va a ser de que cartas como Drax, Star Lord se puedan activar o tengan una mayor probabilidad de poder activarse en donde se están jugando. Ahora muchachos para terminar con Drax déjenme decirles que este ajuste que le han hecho acá no es ningún bosteo y no es ningún nerfeo simplemente lo que han hecho es reacomodar números nada más entre el poder y la habilidad en este caso lo que han hecho es sacar un puntito de la habilidad no de beneficio que tiene acá Drax y ponerlo pues a agregarlo digamos en lo que vendría a ser su poder base. ¿no? Pasó de 4-5 a un 4-6. Y ahora la habilidad solamente lo que hace es darle más 2 de poder. Si justamente te juegan una carta en el mismo lugar donde, los, donde lo estás jugando a Drax. Y ahora muchachos pasamos a analizar La última víctima de los ajustes OTA Que vendría a ser Venom, esta cartita está Hecha para mazos de destrucción como ustedes ya lo Saben, pero qué es lo que pasaba, esta carta Estaba siendo muy poquito utilizada En mazos de destrucción, y esto por qué? Lo que yo he notado al menos es que cuando Tú quieres añadir a Venom en el mazo de destrucción Tienes que reconfigurar el mazo de destrucción Tienes que prácticamente cambiar eh, Cuatro cartas más o menos, y entre ellas Entre esas cartas que tenías que sustituir Estaba pues Taskmaster, Deadpool Hullbuster, ¿no? que eran como para Poder hacer una mejor sinergia con Venom Pero era un poco, no era muy práctico Digamos y era medio arriesgado también En ese entonces había muchos cosmos también en el Metajuego en, el, en ese entonces cuando Trataron de utilizar a Venom pero además También el bajo incentivo por los pocos Stats que tiene Venom, entonces tiene un poder Bastante bajito también y hace digamos Que no haya tanto el incentivo de Tener que digamos eh, corregir O reestructurar todo el mazo para tener que utilizar Una carta con un poder tan bajo ¿no? Inclusive la versión que se está jugando Actualmente donde vemos a Carnage, vemos las ardillas, vemos a Deadlock, ¿no? que son es un mazo que tiene una, una gran sinergia, seguramente acá en el canal van a ver algún video este, de los gameplays de ese masito también que es bastante bueno, pero ese mazo estaba teniendo una mejor performance que los mazos donde se estaban jugando a Venom no entonces, si acá nosotros vemos rapidito la popularidad, el win rate y los average esto eh, se traduce en números, ¿no? El, el tema de la falta de uso de Venom por estas razones que les comento, la popularidad de 3.5 una popularidad bastante baja. Un Wentry de 49%. Una vera de 0.15. ¿Qué está pasando acá? Este es uno de los una de las mejores o uno de los mejores personajes que tiene Marvel. Adorado por muchos de los de sus fanáticos. Pero sin embargo, no se está utilizando. Y lo que ha hecho Marvel Snap aquí ha hecho algo similar a cómo ha pasado con Wolverine. Verdad, Wolverine también lo regresó al podio nuevamente. Cuando le subieron, eh, digamos, le hicieron una, un ajuste ahí en la habilidad bastante bueno. Lo lo cual hace digamos que esta cartita Pues muchachos de Wolverine ahora sea una carta Utilizada y que es lo que sucede Acá los de Second Dinner también al igual que Wolverine Venom también lo ven como un personaje Icónico de Marvel y les da bastante Pena de que la gente no lo estaba Utilizando por debido justamente A las bajas estadísticas que tiene Ellos han comenzado en estos momentos eh, A hacer un ajuste en la parte del Poder y ahora Venom es un 3-3 ¿Verdad? Tiene 3 de poder en lugar de 1 o sea le han subido más 2 de poder lo cual Es bastante bueno y puede que esto incentiva que la gente de repente quiera regresar a hacer esta versión de Venom con las, eh, con las otras cartas que componen digamos el mazo de destrucción, ahora si nos vamos a ver eh, la parte de los mazos, vamos a ver acá que en realidad el desempeño que tiene eh, los mazos donde se usa Venom con respecto a los, al desempeño de otros mazos de destrucción pues es un poco menor también, ¿no? incluso eh, tiene una alguna cantidad de juegos, eh, pero digamos no es tan este, eficiente como vendría a ser la otra versión de destrucción. Ahora, acá están tratando de integrar a Venom incluso con Galactus pues no sé la verdad qué tan bueno puede hacer eso de integrarlo con Galactus por ahí digamos que están tratando de poner un Galactus más destructivo incluso con Venom acá, me parece que acá, mira de acá al menos lo que estoy viendo es que no están poniendo ni Electro, al menos en el primer mazo ni Electro, nada de rampeo, simplemente es tratar de utilizar Galactus en turno final y tratar de combarlo con Nimrod y demás ¿verdad? lo cual digamos que puede estar algo interesante ahora, tenemos luego el siguiente mazo de destrucción que este es un mazo más eh, clásico donde se usa pues como les decía Deadpool acá también hay un Sabertooth, acá me falta el Hull Buster que generalmente el Hull Buster eh, complementa con Deadpool para que tenga más poder y así pues el Deadpool se pueda bostear mucho más rápido sea más acelerado su bosteo pero también es un mazo que tiene una Verash Cube eh, digamos eh, digamos más normal ¿no? todos están entre 0.30 hasta 0.40 como máximo, no no están llegando a más, el win rate también está decente, pero como les decía eh, Venom no estaba haciendo un incentivo para que lo juegue la gente debido a los bajos stats que tenía, ahora que tiene 3 de poder probablemente la gente lo va a comenzar a jugar un poquito más y esto último en mi opinión personal muchachos creo que va a ayudar a que Venom vuelva a ser usado, a que la gente vuelva a intentar digamos por ahí tratar de ver cómo puede utilizar a Venom en estas versiones que les decía que son bastante buenas, que pueden llegar a ser bastante bastante buena, solamente hay que tener bastante cuidado por ahí de que no te lancen un Cosmo donde justo te vas a comer a todas las cartas que tienes ahí a sí mismo Carnage. Lo bueno que tiene Venom acá es que hay una ubicación que se llama Nidabelir, por ejemplo, no porque creo que hay también algunas otras ubicaciones que lo pueden beneficiar, pero esta Nidabelir que tiene más 5 de poder eh, a cada carta jugada en esa ubicación, Venom cuando se come las cartas ahí también se está comiendo con la bonificación, no entonces ahí se... Se bostea bastante. Inclusive también en laboratorio de Shuri. Cuando se come una carta también donde ha estado duplicado su poder pues simplemente Venom se come esa carta con el poder duplicado y de eso todavía duplica encima con el laboratorio de Shuri lo cual también lo hace muy bueno Venom en ese tipo de situaciones pero digamos que son situaciones bastante puntuales acá lo que veo es un buen bosteo que le han hecho a Venom y creo que era bastante necesario para ver si se le podía revivir de alguna manera era una carta que era muy poquito utilizada ustedes están viendo la popularidad de Venom ahí y es un personaje bastante icónico así que esto lo encuentro bastante justificado el hecho de que lo hayan bosteado y otra cosa que me ha gustado mucho del anuncio de los ajustes OTA Es que también han hecho unos ajustes A la aparición de las ubicaciones Lo cual también me parece algo bastante bueno Vamos a comenzar con subterránea Esta ubicación era bastante molesta Seguramente para los que usan el mazo de Darkhawk Les gustaba bastante cuando aparecía subterránea Pero la verdad era bastante molesto De que te estén apareciendo roquitas Recuerda que solamente tienes eh, acá 6 turnos no Imagínate que desde el turno 1 Que aparece subterránea Turno 2 una roca Turno 3 otra roca Turno 4 otra roca La verdad que así no te daba ganas de de jugar porque no había cuando puedas jugar de alguna forma digamos con las cartas que tenías, entonces prácticamente te quedabas sin juego y a veces por solamente el hecho de su ubicación, añadido a la mala suerte también del robo de cartas en este caso pues te desmotivaba a seguir jugando y simplemente te terminabas retirando del juego y ahora pasamos a Krakow, a que esto seguramente muchos van a coincidir conmigo es una de las ubicaciones más molestas en Marvel Snap, esta ubicación de acá también hace no de que en turno 5 el mismo algoritmo la misma inteligencia artificial juegue de tus cartas y a veces te jugaba muy mal y por esa razón tú ibas ganando hasta turno 4 y venía a Krakua en turno 5 y te arruinaba todo el juego haciendo de que pierdas la partida en, en muchos de los casos inclusive por ahí le jugaba muy bien al oponente ¿no? y hacía que no tengas ninguna posibilidad de ganar en turno 6 entonces por tanto te terminabas retirando de por sí ya tenemos bastante con el tema de la aleatoriedad muchachos en el tema de los ver, de por sí hay bastante aleatoriedad de Marvel Snap no solamente en el robo de cartas en los efectos de las cartas, en las ubicaciones sino encima que te puedan una ubicación que te siga generando más aleatoriedad como Cracoa, ¿verdad? Existen otras ubicaciones que también son similares en tema de generación de aleatoriedad pero ya es bastante digamos con la aleatoriedad que tenemos actualmente para seguir generando incluso más aleatoriedad todavía Y ahora pasamos con Lechuguilla Esta ubicación también, si tú jugabas cartas aquí simplemente iba a estar tirándole rocas a tu mazo y esto, los mazos de Darkhawk se veían muy beneficiados tanto subterránea como Lechuguilla Yo entiendo que el equipo de desarrollo no ha querido nerfear directamente a Darkhawk Hawk o a Sabu sino lo que han querido tocar directamente son las cosas alrededor de este tipo de mazos que lo beneficien en este caso estamos viendo que la aparición de lechuguilla y de subterránea se está viendo disminuida ahora se van a ver con menor frecuencia al igual que Rock Slide así que de esa forma me estoy dando cuenta también que el equipo de desarrollo está tratando de buscar no rodear no cercarlo a Darkhawk a Sabu para que no se vean directamente afectados digamos con algún nerfeo para ellos sino a través de ubicaciones o a través de algunas cartas complementarias que hacían que esto, este mazo se vuelva mucho más fuerte. A mí en lo personal esta ubicación la verdad no me molesta mucho. Ha sido muy pocas las veces en las que me he visto perjudicado por esta ubicación. Generalmente yo llevo mazos donde estoy utilizando Tormenta. Así que por tanto esta ubicación la, la, la terminaba cambiando porque el oponente tampoco no jugaba ahí. Entonces yo utilizaba Tormenta y podía libremente ganar digamos esa ubicación. Al menos con esos dos puntitos al inicio de poder. Y en el siguiente turno le ponía algo más fuerte y generalmente gracias a que el oponente no jugaba en esta ubicación yo con tormenta terminaba ganando la ubicación con la inundación morag es ese tipo de ubicaciones que está muy favorecido con generalmente la gente que juega mazos con cartas pequeñas estamos hablando por ejemplo con serabuns incluso también mazos con darjo con sabu verdad porque ahí pueden jugar varias cartitas y entre ellas puedes ponerlas en morag también aquellos que generalmente suelen jugar una carta a máximo dos cartas por turno pues de hecho que morag le molesta un poco y lo que han hecho acá también el equipo de desarrollo es pensando en aquellos mazos big generalmente no los mazos que generalmente pueden jugar una carta por turno, han considerado digamos reducirle también la frecuencia de moraje en ese aspecto, por tanto me parece también algo bastante positivo aquí y aquí muchachos pasamos con Atilan que esta es una de las ubicaciones que yo más detesto en el juego, a mí en lo personal claro está seguramente ustedes tendrán alguna opinión diferente, pero Atilan me pasaba muchas veces que yo cuando tenía justo los mejores robos al inicio del turno aparecía Atilan y en turno 3 que eran justo cartas que iba a lanzar en en turno 4 turno 5 que eran buenos robos terminaba pues echándomelos para abajo porque esas cartas se iban para el mazo y me traía unos robos muy horribles a veces me daba hasta cartas de coste 6 que no podía ni jugar nada en, en turno 4 y hacía que mis posibilidades de ganar se esfumen los mazos de Mr. Negative seguramente van a extrañar el Atilan porque qué pasaba acá tú tenías también a Silo que la jugabas en turno 2, en turno 3 jugabas a Mr. Negative y luego se activaba el Atilan y te podía dar 3 cartas negativas lo cual era un bombazo la verdad usando este mazo en combinación con esta ubicación pero en lo general muchachos estoy bastante a gusto con la decisión del equipo de desarrollo acá de hacer que Atilan ya no aparezca tan frecuentemente, no hacerlo que sus apariciones sean más raras dentro del juego Plunder Castle es un santo santorum hasta turno 6 prácticamente en muchos de los casos no puedes jugar nada ahí a menos que tengas algunas cartas que generen otras cartas como por ejemplo el ardilla o que tengas a Jeff también para jugarlo ahí pero la verdad se siente un poco feo no, no poder jugar durante varios turnos de manera normal en una ubicación y eso que sin contar que en las otras dos ubicaciones te podrían salir ubicaciones que no se podrían jugar cartas tampoco lo cual empeora la situación o a veces de las tres ubicaciones solamente puedes jugar en una sola ubicación cartas lo cual se vuelve bastante incómodo y hace que tus posibilidades de ganar también se vean muy afectadas aquí por ejemplo quienes podían verse bastante beneficiados con este tipo de ubicación podría ser los mazos de Galactus ¿no? ya que no se podía jugar nada en esta ubicación y en el turno 6 que generalmente es el turno final pues jugabas Galactus y habías puesto un Nimrod ahí en algún lugar bosteado con y tenías un gran combo y una gran oportunidad para poder ganar la partida sin ningún problema y aquí lo que está priorizando bastante el equipo de desarrollo con haber disminuido la frecuencia de aparición del Plunder Castle vendría a ser la experiencia del usuario no el hecho que te sientas contento que no te frustres digamos porque sale mucho esta ubicación así que me parece bueno la verdad una buena medida que esta ubicación la hayan reducido en la frecuencia de apariciones aquí el Santo Santorum también se puede volver una ubicación bastante molesta aunque como hay mucha más gente que está utilizando Doctor Doom digamos más bien lo encuentran como una oportunidad para ganar. Pero como les digo, a veces pasa de que como son tres ubicaciones que salen de manera aleatoria, no solamente aparece Santo Santurón, sino puede aparecer un bar de luz. O puede aparecer también, no sé, alguna otra ubicación que no te permita jugar cómodamente las cartas. Un altar de muerte. Y esas combinaciones... Hace que pueda ser muy incómodo la verdad. El juego para ambos jugadores incluso. Así que me parece bastante bueno. Y yo sé que esto. Los jugadores que les gusta jugar mucho Jeff o Doctor Doom. Van a pegar el grito al cielo. Porque esta era una de sus ventajas también que fortalecía sus mazos. Pero a la vez también creo que es muy necesario. Porque generalmente lo que se está buscando en un juego. Es que todos traten de poder liberar sus cartas. ¿no? De tratar de jugarlas en varios lugares. Y el Santo Santorum a veces. Combinadas con las otras ubicaciones que podrían ser también este perjudiciales para ese tipo de fin hacía de que se vea muy molesto y arruinaba de alguna forma también la experiencia de juego del usuario así que me parece que acá que lo estén poniendo Santos Antonio como una ubicación más rara de aparecer me parece que es algo bastante bueno de parte del equipo de desarrollo y ahora muchachos pasamos directamente a las conclusiones sobre los análisis que hemos hecho tanto en los ajustes OTA como en la aparición de las ubicaciones en el caso de los ajustes OTA estoy bastante contento con el bosteo que le han hecho a Venom con este ajuste que le han hecho también a Drax no y con los nerfeos respectivos tanto a rock slide y a encantres, creo que eran muy necesarios de acuerdo a los números que hemos analizado acá así que por ese lado el equipo de desarrollo acá me parece que ha hecho un buen trabajo y con respecto a las ubicaciones creo que también todas las ubicaciones que han seleccionado para que aparezcan con menos frecuencia me parece también que ha sido algo bastante sensato es una muy buena decisión y esperemos cómo va a, a desarrollarse el juego ahora con este cambio que han hecho también en las ubicaciones pero bien muchachos si tienen cualquier duda o consulta sobre todo lo que se ha dicho aquí en este vídeo ya saben que ustedes pueden dejar ahí sus comentarios en el canal o pueden dejar también un like por ahí si les ha parecido la información bastante útil, como saben en, me encuentro generalmente de lunes a viernes por las noches haciendo transmisiones en vivo en la plataforma morada, así que ahí también pueden hacer cualquier consulta que ustedes deseen así que ya sabes, te espero allí, un abrazo para ti